Le diría que, se, que mirara muy bien cuál es el canal que le interesa, sobre todo dependiendo del fin. Es decir, si es algo personal o algo profesional. Y que por supuesto que Internet es público, que muchas veces se, se nos olvida. Entonces que todo lo que nosotros vayamos a colgar, que realmente sea lo que nosotros le contaríamos a alguien que estuviéramos tomando un café. Y por supuesto utilizarla de forma, si es profesional, eh, lo más profesional posible y no olvidarnos nunca dónde estamos. Bueno, la, la, lo que nosotros vendemos a nuestros clientes siempre cuando les gestionamos redes sociales, ¿no? cuando nos preguntan, nos piden un presupuesto, es que si lo hacemos, lo hacemos bien. Entonces, si vas a estar presente desde un punto de vista profesional, tienes que hacerlo lo mejor posible porque es la proyección de, de tu empresa, de lo que todo el mundo ahora maneja como marca personal o profesional, ¿no? entonces... Eh, pienso que tu filosofía, tu manera de hacer, eh, se va a plasmar en, en tu proyección a través de redes sociales y de cualquier medio, como puede ser una web. Es decir, tú no puedes tener, pretender eh, dar una imagen profesional con un despacho, por ejemplo, si eres un abogado, con un despacho eh, muy bonito, muy bien montado, pero luego tu web no refleje ese, ese mismo, esa misma profesionalidad. ¿no? Entonces, si estás en los medios sociales, si estás en Internet, tienes que estar eh, con nivel... ...alto de perfeccionamiento, de, de profesionalidad y hacer las cosas lo mejor posible. Y, mi guerra es que tenemos que, que estar presentes en, en, en los nuevos medios de comunicación... ...puesto que el, el ha cambiado la forma de vender, de comunicar... Y, y, ...y para mí me apena ver que hay todavía empresas que no tienen presencia digital... Y creo que es fundamental que poco a poco entre todos hay un sector que estamos intentando inculcar y fomentar y que, y que cada vez son más, pero que todavía cuesta mucho y que, bueno, que, que ahí estamos para aportar nuestro granito de arena. Bueno, yo eh, nosotros que estamos con gente joven, todo el día con los alumnos de, de la universidad, tenemos un feedback muy bueno en ese sentido. ¿no? Y yo creo que a lo largo de los años, yo me acuerdo, la primera clase que, que yo di en la universidad ya iba sobre blogs. ¿no? ...y yo recuerdo que les veía una cara muy, eh, muy rara a los chicos... ¿no? ...tiempo después me confesaron que si hubiera dado la clase en chino... ...les habría dado igual porque no se entraron de nada... ...que el día de lo que les conté... ¿no? ...entonces al principio veías ese desconocimiento... O sea, ...ellos conocían esas redes... Eh, ...se comunicaban entre ellos pero no tenían ni idea de los blogs... ...ni de lo que eran ni, ni, de, ni de que ellos podían tener uno... ¿no? ...luego pasamos la, la época a lo mejor de, de mayor éxito... ...en el que todos los estudiantes tenían su blog... ...para hablar de las flores silvestres... ...y de cualquier tontería y se abrían un blog cada cinco minutos... ¿no? ...y la semana que viene me abro otro blog... ¿no? ...y ahora yo lo que estoy detectando en la gente joven... ...tal vez es un exceso de prudencia... ...a mí me pasa eh, que cuando yo les digo... ...que tienen que hacer un blog de su marca personal... ...que además es uno de los trabajos de la asignatura... ...que tenemos nosotros, me dicen... ...que ellos cómo se van a dar a ver en la red... ...y digo, pero vamos a ver, criaturita... ...que eres de comunicación y de publicidad... ...cómo no te vas a dar a conocer en la red... ...si es que te vas a dedicar a esto... ...la cuestión es darse a conocer bien, adecuadamente... ...entonces, por un lado me alegra... ...que estén teniendo una cierta prudencia... ...y que no se adentren en las redes como elefante por cacharrería... ...pero por otro lado creo que... ...ahora hay también cierto momento de excesivo miedo... ...de excesiva prudencia de... ...no, yo no quiero por si eso me puede perjudicar... Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, digo, mira, si no cuelgas vídeos tuyos matando gatitos, no creo que te perjudique. ¿no? ¿Por qué te va a perjudicar? Todos somos jóvenes y nadie espera que tú, con 20 años, pues hagas un montaje de ciudadano, ¿ok? Cuando alguien busque un trabajo tuyo y ve un montaje espantoso, pues se dará cuenta de que eras un estudiante y de que estabas aprendiendo. Eso no tiene importancia, lo importante es que estabas haciendo, que estabas experimentando, que intentabas aprender. Pero yo creo que, que los profesionales ahora, y sobre todo los reclutadores de recursos humanos, cuando buscan a alguien y no lo encuentran en la red, yo creo que, que se mosquean más que otra cosa. ¿no? O sea, es mucho más sospechoso no estar en la red que estar mal. O sea, puedo ser comprensible con que alguien que ha metido la pata en la red, ¿no? por ingenuidad, ¿no? pero que alguien que no está, ¿qué me está ocultando? Entonces, en ese sentido, yo creo que los jóvenes lo que deben hacer es observar, ver, eh, ver cómo se comportan sus mayores, vamos a decirlo así, o los que llevamos un poquito más de tiempo para ver qué es lo que pueden hacer, quién les gusta a ellos, cómo está actuando, y desde ese punto de vista, pues, adentrarse poco a poco y, y utilizar aquellas herramientas también con las que se sientan cómodas. Mm, hay mucha manía también de, de, ahora pega esto y ahora todo el mundo tenemos que utilizar esto. Pues no, a lo mejor, yo lo digo yo, por ejemplo, yo con Pinterest no he encontrado yo afinidad, pues no lo uso, no lo necesito. Eh, ahora tengo una época en que Twitter me apetece menos pues ahora me desarrollo más en otras redes y es probable que dentro de un tiempo pues, vuelva a Twitter ¿no? o que lo utilice de manera distinta como lo estoy utilizando ahora entonces en ese sentido uno tiene que encontrar también las redes que quiere cómo las quiere en nuestro ámbito, además, no es lo mismo que sean, pues por ejemplo, diseñadores gráficos o a sea, que sean eh, editores de vídeo, tendrán distintas redes donde poder mostrar sus trabajos y, y donde podrán, eh, lógicamente, llegar a un target más específico y entonces lo que tienen que hacer es sobre todo eso experimentar prueba error y sin miedo a equivocarse y sobre todo con la prudencia de que bueno de que eso queda ahí de que eso va a formar parte de alguna manera de su marca digital pero que no pasa por nada por cometer errores no que lógicamente lo que no vamos a hacer es eh, subir eh, las fotos de las fiestas y estas cosas a los jóvenes que todos las hemos tenido pero no lo hemos ido publicando por ahí eso es lo que lo que tienen que aprender que una cosa es la vida profesional y otra cosa es la vida personal y, y que tienen que aprender a establecer esos filtros y aprender a manejar esas redes con esos filtros también. Bueno, yo creo, el, en primer lugar, que, es, que Twitter o, sea, o, o social media, mejor dicho, es, es comunicación pública. Muchas veces se piensa que por hacer un comentario en Facebook en Twitter y que tú tienes, te sigue muy poca gente, eso solamente va a estar... En, determinado va a ser un corte cerrado para, esa, para esos seguidores que tiene. Eso es un error incluso muy grave. E incluso yo, yo le digo a los alumnos desde el primer día de periodismo en clase, vamos, en primero doy en octubre, es una clase primera, casi más de instituto que de universidad, por, por ese contexto, que, que luego cuando hagan práctica y cuando trabajen, el el empleador, o sea, el rastrojefe jefe o el director que al final te va a contratar por unas prácticas, va a tener muy en cuenta tu perfil social, o sea, la reputación digital hay que, hay que tenerla ya muy clara desde los 18 años, o sea, desde primero de carrera y por supuesto un futuro periodista mucho más. O sea, cualquier estudiante de universidad, cualquier periodista por supuesto, pero más un estudiante de periodismo y yo también le recomiendo ...que tenga un blog de su pasión... ...yo creo que hay muchas cosas que a ellos les puede gustar... ...pero solamente hay una que les va a apasionar... ...entonces que ya sea la moda, ya sea el cómic... ...ya sea el fútbol internacional... ...pero algo en el que ellos sepan mucho... ...y que, y que ellos se pueden tirar muchas horas... Y parece, ...y parece que solamente han pasado cinco minutos. Bueno, hay una cosa muy clara... ...que creo que mucha gente todavía desconoce... ...es que las redes sociales son el escaparate o sea, tenemos que entenderlo como escaparate, y tu web es tu tienda, es tu sitio, es tu negocio, entonces tú lo que tienes que hacer es atraer a través de las redes la gente a tu negocio, y no al revés, o sea, hay mucha gente que lo que intenta es vivir en las redes y publicar y darse a conocer ahí, pero no lleva el tráfico hacia, hacia su web, que es lo importante. Bueno, pues yo lo único que le podría decir es que, que en fin, que es, es una herramienta útil siempre que se sepa utilizar adecuadamente. Yo con el tiempo he aprendido a que, eh, bueno, no hay que ser pesado, ¿sabes? Es decir, poner como mucho una imagen al día y yo incluso pongo una a la semana o… ...o cada dos o así ¿no?... ...hay mucha gente que por sistema cuelga... ...cuatro o cinco imágenes al día... ...y eso realmente no es bueno porque... ...en fin, ya sabemos cómo funciona Facebook o Instagram ¿no?... ...que va en un muro y muchas veces se satura... ...y se hace interminable ¿no?... ...poder ver lo que, lo que hace la gente... ...entonces yo creo que... ...es decir, de una manera dosificada... Y, y, bueno, y si es profesional, pues también... Eh, bueno, o sea, a veces nos gusta ver cosas personales de otros, ¿no? Como puede ser, no sé, o el estudio o una reunión que tiene con alguien y tal... Pero, bueno, siempre que sea en esos cauces eh, es muy positivo. Yo creo que cualquier persona que quiera estar hoy en día en este mundo veloz, en el que la información es fundamental, la información desde siempre ha sido necesaria, eh, va con, eh, con el ADN de, del humano. Si cualquier persona quiere estar al tanto de cualquier acontecimiento, es imprescindible que, que tenga un perfil o que acceda a los determinados perfiles que están abiertos para saber lo que está ocurriendo alrededor. Yo creo que hoy en día, casi de forma automática, cualquier eh, persona que quiera estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, no solamente visita páginas web de, de los medios de comunicación, eh, que incluso medios como la radio ya también tienen sus perfiles y sus páginas webs, eh, Cualquier persona que, que quiera estar informada, bien informada, tiene que empezar por tener eh, una guía que puede ser perfectamente su perfil en una red social, en cualquiera de las, que, de las más populares, que son al mismo tiempo las que más participación generan. Sí, yo saqué la estrategia de contactar, digamos, con líderes de opinión, con lo que se pueden conocer como autoridades, ¿no? Entonces, eh, dotando de contenidos actuales, contenidos cañeros, contenidos con con fuerza, porque yo soy fotógrafo, con fuerza visual o también con exclusivas, ya tienes un, ya te vas creando un público. Una cosa, o sea, como en todas las artes de la vida, es pura constancia. Es saber estar y dedicarse horas enteras para tener una proyección en Internet. Eh, yo siempre digo que hay que ser coherente. En las redes sociales hay que ser coherente. Eh, hacer lo que harías en una relación... De clientes o de personas en el 1.0. Es decir, actuar de una forma coherente, porque muchas veces, con, con eso de que estamos detrás de una pantalla de un teclado, la gente se calienta un poco y hace cosas o dice cosas que no debería. Y eso tú no lo harías en persona, pues no lo hagas en las redes. Mantén la coherencia. Pues nada, en mi caso, hacer muchas fotos, hacer muchas, y más fotos, y más fotos, y más fotos, hacer una buena selección. Y lo más importante, eh, elegir bien la red social. ¿Qué quiere decir con esto? Que por muchas redes sociales que tengamos abiertas o que tengamos en mente, tenemos que centrarnos en las que nosotros creemos que nos puede beneficiar a, a, a, en nuestro trabajo. Tener muchas abiertas, cuatro, cinco, seis, no vale de nada. Tenemos que centrarnos, que tenemos dos, pues dos, tenemos tres, tres. Pero centrarnos en esa al cien porque tener mucha abierta la verdad que llega un punto en que no la actualiza y la tienes ahí en dique, en dique muerto o sea que aquí no hay ni, aquí no hay ningún miedo el único vamos aquí a lo peor que te puedes pasar es que metas la pata cuando estás empezando cuando tienes cuatro seguidores que puede, ser, que puede ser tu hermana tu prima tu vecina ahí no ocurre nada siempre son ventajas porque vas a encontrar a gente que te va a ayudar yo he encontrado ...a una cantidad de personas que me ha ayudado de, de una forma brutal... ...porque todo lo que tú aportes a la red, la red te lo devuelve con crece... ...así que yo le diría a cualquier persona que está eh, ahí detrás de esa pantalla... ...que sin ningún miedo te tire al barro y vayas y vayas y vayas volcando contenido... ...que en algún momento recibirás recibirá una información muy valiosa... ...que no la vas a poder conseguir de otra forma...